Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de Negocios, Cannabis y Política. Es un espacio en el que estamos compartiendo las mejores noticias y los mejores tips de este naciente imperio legal de la marihuana. Este es el episodio número 4 de la segunda temporada. Bienvenidos y el título de hoy son las 5 criptomonedas las 5 criptomonedas más eh, posicionadas en el mercado y que están respaldadas en cannabis. Ese es el tema de hoy, vamos a esperar a que se sigan conectando para que vayan llegando toda nuestra comunidad aquí de Pablo Luna. Recuerden que al finalizar el tema tenemos una sección de preguntas y respuestas y aquí uh, terminando el tema nos aventamos ayer como una hora, hora y media, dos horas nos podemos aventar aquí en el, en el video podcast. Pero hoy vamos a comenzar con este nuevo mercado importantísimo que es el mercado que gira en torno a la industria del cannabis pero sin cannabis, sin flor, sin semillas, sin extractos, sin nada. Este este tipo de mercado es el sexto lugar en, el, en mi libro de los siete modelos de negocios y ahora eh, están las criptomonedas también no podían hacerse esperar y ya hay cinco criptomonedas muy importantes a nivel global que están eh, pues muy bien posicionadas y que poco a poco están abriéndose camino. Este tipo de criptomonedas, algunas están respaldadas en los cultivos de cáñamo y la primera, la número uno, se llama Potcoin. Potcoin eh, es una criptomoneda también que está respaldada en marihuana y lo más importante es que hoy vamos a ver los cinco primeros lugares. En... La Potcoin la lanzaron en el año 2014. Potcoin fue una de las primeras criptomonedas, amigos, en eh, estar dentro de la industria canábica, que fue respaldada en marihuana. Fue para, para resolver un problema eh, bancario de personas que buscaban a, hacer transacciones de cannabis en Estados Unidos. Entonces comenzaron a usar Potcoin. Potcoin fue la primera que se lanzó, fue en el año 2014 prácticamente después del año 2009 que fue la crisis global en el 2014 empiezan a surgir un sinfín de criptomonedas y también ahora está esta podcoin eh, sin embargo dice su capitalización bursátil actual se acerca a los 31 millones de dólares este, es un gran aumento respecto a los 81 mil en febrero dólares eran 81 mil dólares valía en febrero de 2014 actualmente ocupa el puesto número 246 en el ranking de capitalización de mercado para criptos. Esa es Potcoin, es la número uno de las criptomonedas. Vamos rápidamente por la número dos, que se llama Cannabis Coin. Esta es otra criptomoneda también respaldada en marihuana. Eh, Cannabis Coin es una moneda de fuente abierta, a prueba de trabajo, y al igual que Potcoin, tuvo como objetivo facilitar... ...facilitar todas las transacciones de consumo... ...entre consumidores y productores de, de cannabis... ...ya que no podían hacerse transferencias bancarias... Este, ...empezaron a utilizar criptomonedas... ...y esa también surgió en el año 2014... ...solamente unos meses después de Potcoin... ...la que acabamos de ver que era la número uno, y la número 2... ...la número 3... ...actualmente, perdón, sí... Eh, ...se llama Dogecoin... ...y esa también salió en febrero del 2014... Eh, según su sitio web de esta criptomoneda que es la número 3 eh, Poco comenzó con la visión de crear una ruta de la seda Pero con todo lo que tiene que ver en cannabis Siempre hay emprendedores que están sacando múltiples ideas Y aquí este emprendedor de Dogecoin también eh, El suministro de Dogecoin está limitado a 200 millones de Dotcoins, O sea que quiere decir alrededor de 117 eh, millones de usuarios Tiene eh, actualmente en circulación hay una criptomoneda, que es la número 4, que se llama HempCoin. Esta HempCoin eh, eh, Hemp nació en el 2014. Si se fijan, las criptomonedas más fuertes que están respaldadas en cannabis nacieron en el año 2014. Y es algo que necesitamos estar poniendo mucha atención. Porque las tendencias comienzan a veces muy chiquitas, como negocios muy pequeños, como oportunidades insignificantes... Y fíjense, esto fue 2014, eh, son 6, 8 años después y ya valen 234 millones de dólares, por ejemplo, esa de Hemcoin. Y la última, la número 5, la número 5, CanaCoin, dice, se ejecuta en una cadena de bloques, o sea, en una blockchain descentralizada, utilizando tecnología. Y esa dicha tecnología, la moneda se desarrolló en 2014, fíjense, CanaCoin también se desarrolló en el año 2014. Pero pasó... Eh, de prueba a un bloque de 370 mil. Canacoin, como lo describen sus fundadores, es un grupo de entusiastas del cannabis. También son los que están emprendiendo en este tipo de, de, de empresas. Y a partir del año 2018, Canacoin tiene un precio de 0.058 centavos y una capitalización de mercado de 272 mil millones. Hay un suministro circulante de 4.7 millones de de Cana Coins y esas son las eh, criptomonedas que están respaldadas en cannabis, que son las cinco más grandes de todo el mundo. Y como pudimos ver, desde Popcoin hasta Cana coin nacieron en el año 2014. ¿Qué quiere decir? Que industrias que apenas iban a detonar en estos años 2020, de 2019 a 2021, pues se vienen preparando desde el año 2014, si no me entiendes. Entonces. Eh, que enhorabuena por esas personas entusiastas del cannabis que decidieron emprender en el negocio del cannabis sin cannabis, porque si ustedes se ponen a pensar, pues ellos nada más son o, o son o contratan desarrolladores para la criptomoneda y ellos no se meten directamente ni a la semilla, ni a sembrar, ni a cosechar, ni a extraer, ni a, ni a producir, ni a distribuir, ni a etiquetar, ni a transformar, ni a vender, ni nada que tenga que ver con el cannabis, sino que simplemente están creando una moneda, una criptomoneda, en este caso son cinco, las cinco principales, hay más de cinco, pero ahorita vamos a tratar esas cinco nada más. Entonces alrededor de la industria del cannabis hay muchos negocios sin cannabis que se pueden realizar y estas cinco criptomonedas son un muy buen ejemplo de ellos. Vamos a pasar a las preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre las criptomonedas, este, por aquí pueden hacer las preguntas. Suscríbanse, por favor, suscríbanse, denle like para que reciban la notificación de todos los días que estamos subiendo contenido. Recuerden que en esta página de Pablo Luna llevamos en el episodio número 4 de su temporada 2 del video podcast de Negocios, Cannabis y Política. El tema de hoy ha sido las 5 criptomonedas. Ya saben que después del tema, hoy... Pues realmente nos levantamos 7 minutos con el te tema. Quien quiera repetir el tema va a quedar aquí grabado en, en, en todas las redes sociales. Tanto en Facebook. Facebook, ¿dónde está Facebook? Por acá. Este, también en, en YouTube. Eh, también va a quedar ahí grabado este video. Para que lo puedan estar repitiendo y vean cuáles son esas 5 criptomonedas. Ok, entonces vamos con los comentarios. Ya saben que estamos respondiendo absolutamente todas las preguntas. Todos los comentarios que se están haciendo los estamos respondiendo aquí abajo en el chat. Así es de que dice, Rodrigo CL dice, aquí Texcoco canal, abrazo a Texcoco, nos vemos hoy en la reunión de Plan Nacional Canamich, este, cada, todos los miércoles me reúno con los líderes de diferentes regiones, incluido Texcoco que por acá andan en, en el live, y vamos viendo los avances que hay, ¿va? entonces un saludo Rodrigo, un abrazo. Ricardo dice, saludos desde Querétaro, Pablo Luna. Ricardo, un, un gran abrazo, te mando un gran abrazo a mi estimado Ricardo, saludos hasta Querétaro Les mando un fuerte abrazo a todos los amigos de Querétaro, esperen próximamente Canamich, Querétaro, próximamente Dice, carnal desde Ecuador, un saludo a mi mujer Kelly que anda por acá Un saludo a Kelly, Kelly, un saludo por allá hasta Ecuador, les mando un gran gran abrazo Kelly y Francisco, ayúdenme a compartir en sus grupos de allá de Ecuador, aquí el live, el Facebook Live que estamos eh, llevando a cabo, para este, que, nos, que, que alcancemos a, a que más personas nos vean. Son las cinco criptomonedas de las que hablamos hoy. Dice Rodrigo, tal vez dice Canamich Coin, próximamente, eso está en tintero, todavía necesitamos desarrollar pues, las parcelas, eh, el primer paso pues, son las parcelas demostrativas que están allá en... Eh, que, se están, que se van a empezar a desarrollar en universidades, en distintos estados. De la República, y ya después de eso, obvio si sí vamos a lanzarnos con una cana Coin. Dice Miguel, muy buena información amigos, saludos de aquí, desde Morelia, en la Molino de Parras, saludos a toda la banda de Molino de Parras, Ahí este, luego a ver cuando me invitan a una caguamita banquetera. Y grabamos un live, ¿no? Desde la Molina de Parras, ok. Ahí compártelo con todos tus camaradas. Diles que aquí todos los días, a las 4.20, estamos transmitiendo completamente en vivo, completamente en vivo, todos los días para todo el mundo. Desde Barcelona, eh, desde Madrid, que nos escribieron ayer, desde Uruguay, Argentina, Perú ecuador colombia colombia cómo no entonces venezuela también que sigue mucho esta página obvio méxico y aquí esta ciudad bellísima eh, Morelia, de michoacán que es el próximo silicon valley de las empresas canábicas. y vamos a seguir leyendo lo, los mensajes recuerden a los que van llegando ahorita que el tema son los primeros siete minutos ya después de ahí nos vamos con mensajes preguntas pueden preguntar lo que quieran pueden proponer algún tema Saludos Pablo, Colombia, saludos, te mando un, un gran saludo Jacob. Dice, hola, soy cocinero internacional canábico. Qué chingón, ¿eh? Que ya por acá un amigo Alan también que sea que es un cocinero canábico internacional, cocinero mexicano, también que ganó el primer lugar acá en un, en un concurso de comida canábica que hubo, entonces nuestro buen amigo ganó el primer lugar, ¿en qué? dice, ¿para qué me funciona la criptomoneda? Pues una, una criptomoneda en cannabis prácticamente es como cualquier otro tipo de criptomoneda, eh, algunas, la última de las que mencionamos, está basada en, en la blockchain y pues de algún modo son especulativas, yo no te voy a decir que inviertas o que no inviertas, porque este canal pues no es un, un canal de consejos financieros, pero ya hay muchos productos que tú puedes comprar con, con dicha criptomoneda. Y como están respaldadas en sembradíos de cannabis o de marihuana alrededor del mundo, una de esas monedas puede comenzar costando como el Bitcoin una cantidad muy pequeña. Y conforme va creciendo el mercado canábico global en el que esté respaldada esa criptomoneda, obviamente, esa moneda puede tener un valor mayor. Pero esa es especulación, ¿eh? Eso no, no les digo que va a pasar... Eso no es un consejo que lo hagan. Ustedes tienen que hacer su propia investigación y someterse a su propio riesgo. Saludos desde Delaware. Rubero Santillano, les mando un saludo a Delaware. Gersaín Carrillo, saludos carnal, un abrazo mi buen Gersaín, también por ahí tenemos pendiente una caguamita, ¿no? Cagu caguamita banquetera. Jacob, un happy 4.20 para todos, nos dice Jacob. Bueno, acá en el centro de México son 4.20 cuando comenzamos el, el, el Facebook Live, no sé, en Tijuana son 2.20, en Los Ángeles son 2.20, entonces... Órale, ahora que sí mandaron un buen de mensajes, mejor sabes que voy a abrir la compu, porque ya no... Ya saben que siempre después de que doy la información de valor así de lo que son las 5 criptomonedas, o el tema de ayer que dimos, o el antiguo, todos, siempre nos quedamos así platicando aquí en el, en, el, en el... Pues en los comentarios de aquí de este... Te invitados una cañita de oro. A ver. Ahorita a ver vamos a ver ahí qué es eso de la cañita de oro. No dejen muy acá por los. Te invitados una cañita de oro. Ya estoy. Muy bien. Vamos a, a continuar. Ah, ya vi quién escribió lo de cañita de oro, entonces ya sé por qué lo escribió pero déjenme, hay muchos comentarios, qué buena onda, toda la gente que va llegando puede dejar su comentario, si quieren ser de mi grupo privado de Whatsapp, donde reciben el boletín semanal, canárico, pongan un mensaje acá abajo y digan, yo quiero ser parte de esa comunidad, les van a enviar un enlace de Whatsapp, para que puedan ser parte de esa comunidad, yo les estoy mandando un boletín cada ocho días, pam, pam, pam, pam, ok, saludos desde Delaware, les mandamos un gran abrazo a Delaware, Gersaí Cabillo, saludos, Happy 420 a todos. Saludos de Amorelia. Seguimos en espera. Anuncios de nuestra junta virtual con Canamich. Gonzalo A. Alvarado. Órale, tenemos una eh, reunión pendiente. Es, ¿Se van a afiliar a Canamich? ¿Van a invertir o algo así? ¿O, o, ¿O de qué es mi estimado? Por aquí, en vez de que me dejes el mensaje aquí, sí, mándame un mensaje, ¿no? Aquí en la página. Dice Miguel... Parente, V Miguel Parente. Eso es todo, amigo. Te mando un gran abrazo. Veracruz, hermano, me interesa. Javier Diego, manda un mensaje que quieres invertir en Veracruz, en Canamí, manda un mensaje aquí a la página. Y ahora sí llega el mensaje de Rodrigo que dice te invitamos una cañita de oro. Jajajaja. Ja, ja, ja, ja. ¿Por qué tanto? Jajaja. Ja, ja, ja, ja. Ahora que fuimos allá a Texcoco. eso es una anécdota exclusiva de Socios Canamich, que hoy va a ser pública, fuimos con un equipo, con un equipo de ese entonces, ahí va, hasta iba Canavín, Canaculto, iba el doctor Kevin, Arnold también era, ¿no? y, y llegamos allá y pues lo único que había de beber pues era caña, ¿no? Caña pues es alcohol, alcohol. muy rico por cierto, Sexikio Luna, saludos Luna. Yo quiero ser parte de esa comunidad. Dice, ah, miren, ya aquí llega una pregunta al respecto a las criptomonedas. Vamos a responder esta pregunta de que tiene que ver con las criptomonedas. Dice, Poncho, ese nombre, ese perfil que, Poncho, ¿no tienes un perfil con cara? Pero vamos a responderlo. Dice, hola Pablo, ¿tú has invertido en alguna criptomoneda y cuál recomiendas? Para iniciar en un en las criptomonedas, aún nos mandas el link para el grupo de WhatsApp. A ver, a ver, a ver, del equipo de Pablo Luna, por favor manden el link. Todos los que quieran ser parte de este grupo de WhatsApp privado de Pablo Luna y recibir un mensaje mío cada ocho días con un boletín con noticias más recientes canábicas. pongan un mensaje acá abajo y digan quiero ser parte de esa comunidad, por favor. No, yo no he invertido en criptomonedas, he estudiado mucho el tema tanto de criptomonedas, he estudiado todo lo que tiene que ver con el blockchain y el cannabis, lo tengo en la fase de investigación y no nos recomiendo invertir, cada quien investigue más, este video pues es una introducción para que ustedes vean cuáles criptomonedas hay ya en el mercado, no les recomiendo invertir, cada quien debe de invertir bajo su propio riesgo, debe de invertir, este, pues, lo que considere, ¿no? Ahorita lo van a, a poner en el grupo de Whatsapp Quien quiera ser de ese, parte de ese grupo de Whatsapp A ver por acá hay un mensaje esperen. Saludos desde Morelia, Morelia Casas Que todos los días está aquí Dice Alberto Pan, dice, saludos a todos, excelente tarde, quiero ser parte de esa comunidad. Ahorita les van a mandar un enlace de este grupo de WhatsApp, en este grupo de WhatsApp solamente pueden recibir noticias, no pueden este, escribir, no pueden enviar nada, para que no sea fastidioso, a veces para la gente que, que este, tiene, está dentro de muchos grupos, Ahorita alguien del equipo de aquí, de Pablo Luna, por favor. Ahora le llegaron más preguntas, qué chido, ¿no? Vamos a leerla. Dice... Jacob... Cárdenas, Cárdenas, dice, has estado en Medellín, en el Congreso Internacional Expo Medwit. Este año es su séptima versión, es muy bueno ese evento, también lo hacen en Bogotá. No, no, no, no, no, no, no he ido. Este... Pero si alguien nos conoce con la magia de las redes sociales, pues mándenme uno de estos videos, si se les interesa invitarme, pues con muchísimo gusto, nos vamos a Medellín. Dice Javier Diego, yo mi hermano, es un riesgo y una inversión, pero si no arriesgas, no ganas. El dicho dice que si no arriesgas, no ganas, pero no está completo. También si no arriesgas, tampoco pierdes, no ganas, pero tampoco pierdes. Pero obviamente, si cualquier proyecto, pues incluye su, su, su cuota de, de riesgo, ¿no? Entonces, que venga Colombia a la Expo Mundial, que hará, a la Expo Global Canamich. Próximamente, la, la próxima semana tengo una reunión con... Con el equipo ejecutivo que va a estar a cargo de la Expo Global Canamich. Va a ser una expo de un alcance internacional para que estén atentos. Va a ser la más grande del mundo. Planeamos hacer la más grande del mundo eh, aquí en conjunto con la academia, con las autoridades, con los ayuntamientos, con, con todos, con todos. Planeamos hacerla. Y lo que planeamos, lo logramos. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita por acá para Facebook Live? Ok, amigos, si no tienen alguna otra pregunta, no entiendo nada. Dice. Yo creo que vas llegando a René. Los primeros siete minutos, René, está el video. Está el video de las 5 criptomonedas. Si no tienen alguna otra pregunta, ya saben que aquí estamos todos los días. Todos los días a las 4.20 a la hora del centro. No, con las criptomonedas es distinto. Bueno, sí puede pasar, ¿no? Porque hay miles y miles de criptomonedas, no nada más respaldadas en cannabis. Y sí puede pasar, o sea, puede abundar de una... Puedes enviar... Ah, ok. Ok. Dice Lubero Santillano, yo quiero ser parte de esa comunidad de WhatsApp, pueden enviarme el link, gracias, bendiciones, muchas gracias mi estimado Lubero. sí ahorita del equipo de Canamich, por favor, hola, hola, hola, Canamich, Canamich, pongan aquí el enlace del WhatsApp de la comunidad de Pablo Luna para que les pueda llegar el boletín. Si tú quieres ser parte de esa comunidad, solamente, no vas a poner tu número, nada vas a darle clic en un enlace que te van a mandar, hola, hola, Canamich, Canamich, equipo Canamich, pongan el enlace por favor, ya les dije al equipo Cannabis ¿Es que pusieron el enlace. Y van a darle clic a ese enlace y los va a mandar directamente a un grupo de WhatsApp. Donde nada más pueden publicar los administradores. Y solamente se publica una vez a la semana un boletín con las noticias más recientes eh, de Cannabis. Pongan acá abajo, quiero ser parte de esa comunidad, de los mensajes. Denle like y suscríbanse. Quien ande de buenas puede suscribirse aquí y, y mandarnos unas estrellitas. Un dedito. Eh, es cuanto, este fue el episodio número 1, 2, 3, 4, ya vamos en el 4, en el episodio número 4 De su video podcast diario de negocios, cannabis y política Esta es la segunda temporada y vamos a estar todos los días a las 4.20 Que es el tiempo del centro de México Y ya saben, manden sus corazoncitos por aquí eh, los que no saben, aquí quedó el video grabado, los primeros 7 minutos, los que van llegando, los primeros 7 minutos van a encontrar eh, cuáles son las 5 principales criptomonedas para el que están respaldadas en cannabis. Entonces, eh, les mando un fuerte abrazo. A ver, dice, saludos Pablo, quiero saber acerca de las criptomonedas canáricas. Mr. Cannabis, La Paz Bolivia, saludos a La Paz Bolivia Hola, ¿cuál es el link? Soy del Perú Ahorita van a pasar el link, quiero ser parte de la comunidad Muy bien, muy bien, muy bien eh, eh, Los primeros siete minutos del video Ahorita ya vamos en el minuto número, a ver... ¿23? Vamos en el minuto 23 Y en los primeros siete minutos viene el video de las 5 principales criptomonedas Ahí ya les doy el nombre, ya les doy poquita información de cada una La googlean ya después si quieren estar más informados Jesús González dice hermano yo quiero ser parte de la comunidad de Whatsapp de Pablo Luna también César Morales quiere ser parte de la comunidad desde Perú La Paz Bolivia les mando un fuerte abrazo ahorita les van a pasar el, el link equipo de Pablo Luna, equipo de Canamich llamándolos aquí al live para que vengan y pasen el link del grupo de WhatsApp, y por aquí estamos, en pie y al orden, se termina este episodio número 4 de la segunda temporada de su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Les mando un fuerte abrazo, es cuanto, quedo en pie y al orden.